Terminado el fin de semana, puro Pirineo, las dos carrericas de ciclocross, esta última era la, el Campeonato de Aragón. Y mira, mira, he tocado chapa. La verdad que me he encontrado todo el fin de semana hecho una mierda. O sea, en vez de, en vez de competir, lo que he hecho es sobrevivir. Venga para arriba, David. ¡Que no, es fuerte! <risa> bueno, este año nos han cambiado el circuito, es un poco distinto al del año pasado. Es más o menos la misma zona, pero nos han metido por ahí unas laderas en las que va a ver ligeramente algo más de subida. El año pasado era muy, muy llano, muy plano. Este año... algo distinto. Eh, maño. Hoy no estoy inspirado ¿eh? como youtuber. No sé ni qué contar, ni qué decir, ni qué enseñaros. Ya en otros vídeos os he enseñado cómo eran las bicicletas, en otros vídeos os he enseñado cómo eran los circuitos. Y ahora ya no se me ocurre absolutamente nada. Estoy sin ideas. Acaba de inspirar al niño. Adiós, vale, pero mira, ya me mira. está llamando el niño. Me voy con el niño a calentar. Quedan 40 minutos para que salga mi carrera y como esto está todo cerrado y no hay sitio para calentar, me voy a apuntar a subir y a bajar cuestas. Bueno, vamos a pasearnos y vamos a ver cómo es un pado de ciclocross. Aquí tenemos un montón de carpas, mira, ¿ves? Con todos los equipos, los equipos buenos. Mira, mira cómo calientan Mientras unos calientan con los rodillos, otros estamos aquí haciendo el idiota. ¡Toma ahí! ¡Toma los navarros! ¡Odo! ¡Odo! Estos son los que luego me van a adelantar. Me, me van a quitar las pegatinas, los cadetes, que salen 30 segundos más tarde o un minuto más tarde y, y me van a adelantar. Ole. ¡Final, final también! ¡Más 40 sin y carrera también! ¡Y queréis dar otra ¿eh? ¡Vamos, Vamos, vamos, final para esta hombre vamos, ¿Qué te pasa? ¡Arriba, una, dos y arriba! ¿Qué pasa? ¡Qué ah. El que da todo lo que tiene no está obligado a más. Y ¡Ya todo! ¡Ya no podía más! ¡Se, mejor que ayer? ¡Se, no, lo único que pasa es que el circuito era más llano y, y para los gorditos, pues es un poco más fácil. Del MTB, ¿dónde está Fernando? Fernando Murillo. Chicos, vamos a mojar ahí lo tenemos. Segunda posición para David ¿Sí? García Cuesta. Y primera posición, muy Eh, un aplauso para todos ellos, ven arriba los tres, ahí están sí señor ¡Familia! ¡Hey! David, deja las gallinas Circuitos muy chulos, muy entretenidos Aquí la gente, los organizadores ponen mucho empeño, estaban muy bien marcados eh, Mucha variedad, ayer era muy complicado, sin embargo hoy era un poco más sencillo más, Se adaptaba sí. para todo el mundo Sí, muy sencillo Sí, sobre todo para ti y dentro de 15 días volvemos otra vez al ciclocross en Voltaña. Y tenemos pendiente la nueva bicicleta, que no sé si me llegará algún día, y algún un otro unboxing y un upgrade y bueno, un montón de vídeos. Darle al like, suscribir, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amiguitos. Esta, esta televisión no me gusta, me hace, me hace gordo, eh. me hace gordo la tele. Eh, de verdad estoy más delgado. No os fíes de lo que sale en YouTube, que es todo mentira.